si quieres ser feliz tienes que eliminar dos cosas en tu vida el miedo a un triste futuro y los recuerdos de un pasado malo el futuro no está escrito aún puede que sí pero puedes rehacerlo tú a tu manera. Vive tu vida como quieras, sin que nadie te juzgue, sin que nadie te diga nada, solo vive, que lo mereces, créeme que sí. Dejemos de vivir del pasado, concentrémonos en nuestro presente, pero no olvidemos nuestro futuro. Sé que es difícil, pero se puede. Se puede superar ese pasado que tanto daño nos ha hecho. Hola amigos, sean bienvenidos a Lifers. les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá, me gustaría invitarlos que por favor se quedaran hasta el final de este video y me dejaran en los comentarios qué opinan de esta reflexión una vez la vean completa, tengo por allí un, un pequeño secreto escondido, que si lo hallan, les daré una sorpresa. Pensar tanto en el futuro y en todo lo malo, nos puede pasar si hacemos o no ciertas cosas. No es lo mejor, que las heridas nos sanaran, que nos van a traicionar otra vez, que perderemos nuestro trabajo. Son pensamientos que vienen de un pasado triste se alojan en un presente preocupante y se reflejan en un futuro incierto porque es así amigos el futuro es incierto no podemos pasar media vida intentando saber lo que ocurrirá porque la verdad eso no lo sabe nadie solo dios esto lo leí hace poco y no me había percatado de ello pero nuestra mente se imagina cosas de las cuales más del 80% no ocurrirán. Solo lo hace o para sentirse bien o para sentirse mal. Y esto último les parecerá un poco absurdo, pero créanme que hay personas que viven de su tristeza porque... que así son felices. <ríe> Irónico esto. ¿No lo creen? pero no estamos aquí para juzgarlas, de hecho no podemos, solo ellas saben por qué tienen ese pensar. Volvamos a la realidad, dejemos de enfocarnos en algo que tal vez nunca ocurra, saquemos ya de nuestra mente ese pensar de ¿y si no lo hago qué pasaría? ¿o si me ocurre algo malo? Claro, esto no es lo único, son cosas que engloban toda nuestra vida en realidad incluso a las personas que nos rodean pero debemos entender también que esa manera de pensar proviene de un pasado un poco doloroso de un pasado que nos obligó a dejar ciertas cosas y personas en el camino uno que nos abrió grandes heridas y que hoy nos cuesta un mundo, cerrar cada una de ellas. Un pasado que nos hace ver que el presente está siendo injusto con nosotros, y por esa razón decidimos alojarnos, en el futuro, y aunque soñemos cosas que tal vez no sucederán, esto al parecer nos hace bien, pero estamos ignorando algo, el futuro también duele, y duele mucho más cuando lo que soñamos no sucede Pero Así es nuestra mente Y todos lo hemos hecho Lo hago muy a menudo Suelo planificar Imaginar ciertas cosas Que desde lo más profundo de mi corazón Deseo que ocurran Y ok Esto a veces puede funcionar en ocasiones no de la forma en la que esperábamos, pero ocurre, brindándonos así la oportunidad de trazar un camino en nuestra vida, uno que nos lleve al éxito y nos permita ser felices también. Pero es ahí, cuando las preocupaciones comienzan, porque solemos pensar en cosas del pasado para evitar que ocurran en el futuro pero nos llenamos de tanto pasado que nuestro futuro termina nublándose y como puerta de emergencia imaginamos cosas increíbles y estos pensamientos tienen mayor poder cuando tenemos pareja si ella deja de besarnos como antes comenzamos a creer que nos va a dejar que está pronto a hacerlo y nuestra mente comienza a maquinar comienzan incluso los celos imaginamos que alguien más está por ahí y aunque nuestra pareja en realidad no muestre ninguna señal de infidelidad nos hace ver lo contrario nuestra mente qué es cierto eso de que el ser humano sufre más por lo que imagina que por lo que sucede la verdad es que en esta vida todo es posible, especialmente cuando nos alejamos de nuestro presente y permitimos que nuestra mente nos lleve a un futuro poco prometedor. Ok, entiendo que esto a muchos les hace bien, o bien lo hacen para mantenerse seguros y tener al menos una pequeña idea de lo que puede ocurrir, si eso pasa o no. Pero se han dado cuenta lo que esto le hace a nuestro presente no digo que no planifiquen sus proyectos eso está bien Solo digo que no nos alejemos demasiado de nuestro presente porque mientras más nos vayamos al futuro más nublado estará nuestro presente yo solo digo les doy la recomendación ustedes verán si siguen cometiendo algún error hay algunos que ya de una vez se imaginan lo peor de lo peor, para estar preparados ante el futuro. Y los entiendo, yo también lo he hecho, pero me he dado cuenta que pensar así me deprime un poco, porque siento que ya sé lo que va a pasar y esto no será nada bueno. Algunos creen que esa manera de pensar les ayudará a controlar su futuro. Pero hey, ojo están muy equivocados ustedes saben por qué lo digo otros piensan que así la vida no los sorprenderán estos también están equivocados la vida siempre nos sorprende y algunas veces lo hace de una manera que para que les cuento estas son las personas que no les gusta arriesgarse prefieren quedarse en un lugar fijo porque alegan sentirse bien ahí, ignorando todo lo que hay allá afuera. Esto lo podemos manejar. Sí. Cuando sintamos que el pasado quiere apoderarse de nuestro presente y no nos quede más que resguardarnos en un futuro imposible, número 1, detengamos nuestra mente me refiero a que fijemos nuestros pensamientos en otra cosa algo que ya ocurrió por ejemplo número 2 saquemos de nuestra cabeza eso de que podemos controlar lo que pasará porque según nosotros ya estudiamos todas las rutas posibles porque la verdad amigo amiga siempre habrá una que ignoremos número 3 dejemos de pensar en cosas negativas Permitámosle a nuestra mente descansar un poco de aquellas. Y número 4. Siempre confiemos en nosotros, cree en ti. Si vas a tomar alguna decisión, toma como referencia tu situación actual y el cómo te sientes con ella. Acepta que la vida está llena de imprevistos. Ten claro lo que quieres hacer con tu vida. Recuerda tus prioridades. Amigo, amiga, deja el pasado atrás. Recuerda, el pasado en el pasado ya quedó, vive el presente, piensa en tu futuro, pero no te alejes mucho de la realidad.